Tenemos con nosotros al profesor José Juste Ruiz, que es catedrático de Derecho Internacional Público en la Universidad de Valencia. El profesor Juste tiene una amplísima trayectoria docente, investigadora y de gestión. Ha sido profesor visitante en numerosas universidades extranjeras, como la de país II, Limous, en Francia, las universidades de Chile, Santo Domingo, La Habana, la Autónoma Metropolitana de México, o la de Córdoba en Argentina. Como reconocido experto que es en el ámbito del medio ambiente, bueno, pues menciono simplemente que ha sido eh, nombrado asesor en distintos foros y en distintas instituciones, como por ejemplo, bueno, pues ha sido asesor del Ministerio del Medio Ambiente en España en materia de convenios sobre la protección del medio ambiente marino, o ha sido asesor internacional de la FAO para la elaboración de varios proyectos de legislación pesquera, o ha sido designado por la misión permanente de España ante Naciones Unidas como experto en protección y preservación del medio marino para el programa de Naciones Unidas para el medio ambiente. Bueno, eh, simplemente destacar que precisamente es un especialista en la materia que le trae traído aquí a impartir esta charla que lleva por título, como veis, hacia un Derecho Humano al Desarrollo Sostenible. Vale, pues primero he hecho una especie de reflexión para mí mismo, que es, eh, ¿cuál es el territorio eh, en términos jurídicos que cubre la temática de derechos humanos? Entonces he intentado resolver, clarificar mi mente, he puesto ahí lo que me ha parecido más esencial, que es que se trata de derechos eh, inherentes a la dignidad humana, son directamente conectados con la condición de personas, que todos tenemos, eh, son fundamentales, por esa misma razón, si son inherentes a nuestra condición humana, son eh, la primera línea de, de, de nuestros derechos y eh, eh, que no se deben reconocer, eh, inalienables, son eh, universales, es decir, que todos los seres humanos de cualquier condición, en cualquier continente, de cualquier eh, nivel de desarrollo económico, tienen ese mínimo de derechos eh, básicos inherentes a su condición de personas en todo el universo por igual, eh, y son para todos también. Eh, por igual quiere decir una dimensión geográfica, todas las regiones del mundo, todos sus habitantes tienen los mismos derechos, pero para todos quiere decir sin discriminación, no se pueden hacer distinciones respecto de esos derechos fundamentales, inherentes a la condición humana, que a todos nos asisten. Y luego hay un punto que es clave, yo creo, que cuando se habla de derechos humanos en un sentido propio, entre comillas, derechos humanos, además de todo lo que acabamos de decir, se trata de derechos que tenemos Principalmente frente al Estado, el, el enemigo de los derechos humanos es el Estado, el Estado A, B, C, pero el poder, el, el, el ciudadano es siempre eh, una gota de agua en un océano donde el poder domina, entonces el, el, el, la referencia a quién debe reconocer, quién debe proteger, quién puede conculcar los derechos humanos no son nuestros conciudadanos que también pueden tener una forma más lateral y marginal eh, sino eh, el poder, la autoridad, eh, el Estado, todos son derechos frente al Estado